Todo lo que siempre quisiste saber sobre Ransomware y nunca te animaste a preguntar. ¿Cómo pudo terminar en mi computadora? Los criminales aprovechan la vulnerabilidad de los sistemas operativos, por lo que te aconsejo que siempre lo tengas actualizado. Pero navegando en una web de noticias, abriendo un archivo interesante, una factura urgente, puede hacerte caer en la trampa. ¿Cuáles son los archivos más peligrosos? Los archivos ejecutables, como los EXE o los SCR. Ahora tú me puedes decir, tengo Mac, no tengo miedo, no se va a infectar. Falso, los usuarios de Mac también pueden ser infectados. También me puedes decir, uso mi móvil, no me preocupo por eso. Muy mal, deberías. También tu teléfono móvil puede ser afectado. Instala un antivirus, no seas confiado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que mi computadora fue atacada? Tranquilo, lo sabrás. ¿Algo más que quieras saber? Ya tú sabes, consulta nuestro blog cuando tengas dudas.